7 y 20 de la mañana, este, ya tengo conmigo dos dulcecitos, tenemos unos ricos, deliciosos, brownies que entregar. Yo te... cosas que hay que tener en cuenta cuando salgo salimos por ahí a buscar algo o a, a, a hacer alguna diligencia recuerden tener su guaya para amarrar la bicicleta y bueno alguna cadena extra junto con su candado. Ufoté. Ufoté. Ufoté. Ufoté. grabar solo en es un riesgo porque oye, no, puedo, no puedo hacer mucho las tomas desde lejos o esas cosas de poner la cámara en un punto y avanzar y regresarme a buscarla, este o alejarme mucho de la cámara. quería hablar de que este, por ahí se viene la media maratón Simón Bolívar mismo recorrido de la Maratón CAF eh, yo creo que ahora con esta nueva cámara se lo voy a poder traer así que, ¿qué les parece? abajo en los, en los comentarios quiero ver qué opinan ustedes eh, me inscribo o no me inscribo en la media maratón Simón Bolívar bueno, bueno, como ya podrán haber visto en mi página de Facebook, abajo en la descripción, este, postpuse el evento para, de carrera entre Panas, donde estamos celebrando los 200 suscriptores del canal para la, otra sema, la segunda semana de agosto, porque el, lo que es eh, la semana 26 y 27 de agosto, lo que viene un viaje a Chirimena, donde vamos a hacer un recorrido en bicicleta allá en Chirimena En otras oportunidades hemos ido a Chirimena, pero esta vez va a ser con... Eh, quedándonos en carpa, así que se viene una buena temática de videos en agosto sí. Gracias. Hola, papá. este video luego de una jornada bastante extensa de pedaleo y entrenando cuestiones en de vida recuerden abajo en las redes sociales están los enlaces para que compartan y recuerden un me gusta para saber que si les está agradando así nos muestran su apoyo y sus comentarios de qué quieren que hable próximo día. así que saludos, chao chao, nos vemos.